Hola, estas son las skins de Mr. Beast en el nuevo evento de Fortnite. Oh my God. Como ya pudieron apreciar, saldrán las nuevas skins del equipo de Mr. Beast. Tendremos estos cuatro personajes para el evento de Mr. Beast, que será para este 2023 me parece y tendremos una gran sorpresa en el evento porque será Mr. Beast quien será el... Imaginaban, será Mr. Beast el anfitrión del evento de Fortnite. Bueno chicos, ya saben Todo descarga en Fortnite Y vamos a darle duro Estará MrBeast En persona, en live En vivo, como quieran decirle Todos Tendremos que asistir a ese evento Porque no es bueno perderse ese evento Ya que yo me perdí El evento de Travis Scott Que fue What the Fuck, uno de los mejores eventos Bueno chicos Sigamos con el video hablando sobre Los personajes, lo que me ha gustado y que están todos bien dibujados, Carl, Chris, bueno, Carl es mi personaje, Carl Changless es mi personaje favorito de la serie de... es tipo una serie, what the fuck, de los videos de Mr. Beast, bueno, obviamente Mr. Beast, después Chancles, después Natalie no. bueno, Chris, todo son todos muy personajes, son muy divertidos, la verdad, hay que decirlo, sobre todo Chancles que es. What the fuck, no me hables. Pues bien, los personajes están muy lindos. Les invito a que entremos a ese evento. Y si no tienen plata, me escriben. Hey, what the fuck. Ya saben, no usen su. No usen la tarjeta de sus padres sin consentimiento. Espero que le pidan prestado el cheque con <risa> <Por> la pensión <risa> what the fuck? no es broma chicos pues bien como les decía tenemos que probar este skin trabajen fuerte trabajen mucho y vamos a comprar estas skins que están de <risa> what the fuck? no lo esto para que no me demoneticen el video lo que más me ha gustado de las skins es que tienen un parentesco muy muy Similar a, a los personajes Bueno, o al equipo de Mr. B. Son muy Idéntica Y dan, no sé What the fuck, deseo comprarla Yo Yo pienso comprármelas Desde que salgan En tres días, espero Que el que no pueda Comprarla, no sé sí. No sé si aquí En el canal se puedan se puede hacer evento y eso para regalar esas skins, si me apoyan, nadie sabe que pueda pasar chicos, cuento con ustedes, ya saben, lo, lo más importante de esto, es que será Mr. Beast, el dueño del evento, ya saben, será como como Travis Scott, Galactus, todo lo que han pasado Ariana Grande será como la cara principal o el gigante de espero que lo pongan en grande me parece verlo ya lanzando dinero What the fuck? y regalando millones de dólares en verdad creo que será uno de los eventos más grandes de todo Fortnite es MrBeast, el youtuber número uno con 124 millones hasta la fecha 2023 más bien 2022 de diciembre 29 que se está grabando este vídeo bueno chicos si el vídeo les, les está gustando o les gustó no sé denme un like para que me ayuden para que puedan conseguir esas skins sigo que el vídeo es muy apoyado ya saben la campanita Like a la mi brother. Y algo muy importante que les voy a decir es que si no se suscribe, MrBeast no los va a invitar a ustedes al evento de Fortnite. Espero que se suscriban y eso es todo. Me despido. Thanos, everyday activo. Chao. <laughs> I didn't, ¿Did you just do Carl? No, no, he did all of them. I, I Bro, explotar looks He el Lamborghini on okay. show